En estas fechas solemos comer alimentos calóricos, picar entre horas y aumentamos consumo de dulces y también de bebidas alcohólicas. Esto hace que nuestra dieta se resiente y aumentemos de peso. Para tener unas navidades más saludables y comer mejor, sigue estos consejos. Compensa las comidas calóricas con algunas más ligeras. Ajusta las cantidades. Evita tirar comida. Cocina con menos grasa. Macera la carne con hierbas o hazlas a la plancha. Mejor consume hortalizas de acompañamiento, como judías verdes, zanahorias, calabacín, tomates, setas o espárragos. Trata de comer despacio, mastica bien, evita comer sin hambre. Bebe más agua y menos alcohol. Trata de mantenerte activo, te ayudará a quemar calorías y sentirte mejor. La compañía y las risas mejoran nuestro estado de ánimo en estas fiestas. Recupera el espíritu navideño. Desde el blog de Rosa te deseamos felices fiestas.